Mi amor, ni nadie más, la voy a más ser Desde Santa Cruz de la Sierra todas las actividades folclóricas a través de Aviayala Televisión. Maribel. Bienvenidos y bienvenidas comadritas y compadritos a este programa tan hermoso que Exacto. realizamos nosotros en Santa Cruz de la Sierra. Y para ello te vamos a ir ya dándote lo que es el avance del programa que vamos a tener el día de hoy. Y ya nos fuimos al ritmo de los Tincus, ahí estuvimos nosotros presentes en la elección de la ñusta de los Tincus San Simón. Y no podría ser indiferente las actividades chaqueñas, como año tras año se van viendo nuevos talentos y para ello estuvimos en el Festi Estrella 2018. También en el Festival de Caporales y Tincu, que fue ubicado allá en la zona del Alto San Pedro. Y no podría ser indiferente nuestros grandes amigos de Sucre a través de este gran grupo musical como es Los Romanceros, presente en Los Sausales. No nos vamos a olvidar, Franco, de saludar siempre a nuestros amigos y amigas folcloristas que siempre están pendientes a este programa folclórico que realizamos. Y para ellos también agradecemos a las diferentes empresas que pone la confianza en el equipo de Alegría de mi Corazón y por supuesto al equipo de Aviala Televisión. De esta manera arrancamos tu programa desde Santa Cruz. Sean bienvenidos. Continuamos con tu programa folclórico desde Santa Cruz de la Sierra. Y Franco, para toda la gente que quisiera saber, y yo también quiero saber, ¿cómo es el Festival Festi Estrella? Exactamente, Maribel, y para todos nuestros grandes amigos televidentes, el Festi Estrella es un festival donde se van eh, presentando diferentes talentos año tras año, más propiamente del Chaco Boliviano, ya sea eh, voz femenina, eh, eh, voz eh, masculino, también grupos musicales eh, folclóricos del Chaco, eh, año tras año, y es este conjunto de artistas que se van lanzando, como es este año 2018, estuvimos presentes en el Festi Estrella 2018. Festival Festi-Estrella 2018 y nada menos que nos encontramos con una dama, ella es Bianca Lazarte, Bianca Lazarte presente esta noche en Festi-Estrella. Muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están viendo y están aquí, bueno, muy feliz de estar aquí en este festival, eh, eh, agradecido con Arnold por a, tomarme en cuenta también de estar aquí. Eh, ¿Qué te parece formar parte de esta cartelera? Ya, ya varios artistas eh, subieron el escenario, ahora le falta a Bianca. Sí, la verdad que sí, estoy muy feliz de estar aquí, agradeciendo con Don Arnold y bueno, estoy feliz de haber conocido a varios artistas que son muy buenos, la verdad hemos estado compartiendo, así que súper buenas personas Bueno, seguramente eh, de acá para adelante, ¿qué se viene con Bianca? Bueno, ahora se vienen los videos, este, muy pronto, el 25 de octubre, estén atentos que ya te viene Cantora Chaqueña, ya estaremos publicando ya el video. Eh, te comento el programa Ale eh, Alegría Mi Corazón a nivel nacional, quizás algún mensaje, saludo para todos los aquellos que nos ven en otro departamento como también fuera de nuestra frontera. Claro que sí, este hermano saluda a toda la linda gente que nos ve y bueno, este, darle un mensaje que todos los sueños se cumplen, quieres ser artista, quieres ser futbolista, todo se puede cumplir siempre y cuando uno se proponga. No queremos dejar de aprovechar esta oportunidad y nos vamos a despedir con este pedacito que nos va a regalar Bianca para todos los chaqueños al estilo de ella. Un pedacito de esa canción que, que quisiera regalar para todos los fans o quizá para todos los chaqueños. Claro, sí. Cantaré tus melodías como canta el Crespi, mientras llueve sigo aquí cantando para vivir. ser indiferente el chaco Saqueño va propiamente con el ñañito lópez presente en el festival sí así es gracias a la invitación de arnold estamos aquí en este, este estrella 2018 para poder compartir con esta gente que vino a ver la alegría que realmente lo hace y estamos por aquí para para hacer lo que sabemos justamente este año sacamos el primer disco en febrero y ponemos en consideración de toda esta gente linda y espero que esté a su agrado Qué bueno eh, formar parte del Festi Estrella, donde eh, más que todo apoya los talentos nuevos. ¿Quién se viene de acá para adelante ya después de hacer su presentación en este escenario? Sí, así es, mire, a veces tenemos buenos talentos. Más que todo con temas inéditos en lo que se quiere. Eh, por falta de promoción o por falta de poner en consideración del público, nos quedamos ahí eso más que todo aquí agradecemos a Arnold que nos da la oportunidad para poder, para poder compartir y dar en, a conocer lo que uno sabe hacer. Bueno, a lo futuro estaremos ya conversando con Arnold para poder hacer la presentación de nuestro disco aquí en este, en este escenario. les saludo para todos aquellos que están pegaditos a través de su televisor como también a través de las redes sociales. Maribel, dónde estuvimos? Te cuento, Franco, que fuimos testigos de una presentación muy bonita de cada señorita que hizo un papel muy hermoso, demostrando alegría, belleza y esa pasión por el baile. Esto es la elección de Ñusta de los Cinco San Simón. Veamos. difundiendo todo lo que es cultura y folclore, es por este programa Alegría de mi corazón que realizamos. Hoy nos encontramos con, los, con la fraternidad Cinco San Simón, donde se llevó a cabo la elección de la yusta. Bueno, sí, hoy día se llevó a cabo la elección de nuestra reina, o predilecta, como le pedimos decir, la de Cinco San Simón, filial Santa Cruz 2018. Y también despedimos a la saliente que es Miriam. Eh, agradecemos por toda su gestión y a todo el pueblo cruceño y a, a, a su programa por habernos visitado hoy día, estamos muy agradecidos. La gente quizás se pregunta ¿Dónde se va a presentar más adelante? San Simón ¿Alguna presentación, entrada que se venga más adelante? Tenemos este 18 de noviembre, le invitamos a todo el pueblo cruceño en el Cambódromo este 18 de noviembre, domingo, desde el séptimo al cuarto anillo que será la entrada folclórica universitaria 2018 organizada por la asociación de grupos folclóricos universitarios de danza. Conjuntamente con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ahí está, la invitación está hecha entonces para que vengan y nos vean en el cambódromo cuando sea la entrada universitaria. Muchísimas gracias, a ustedes, muchas gracias. Es inmenso de nuestro folclore y como en cada programa vamos aprendiendo de, más propiamente de nuestra danza. Maribel. Exactamente, ya lo dijo Franco, tenemos un sector muy hermoso donde conocemos más profundo lo que sucede en Bolivia de las danzas, del folclore que se vive aquí, por eso nos vamos con nuestra colega Madeleine Moyo queridos amigos sean bienvenidos a un programa más de Alegría de mi Corazón y este espacio que vengo compartiendo con ustedes, programa tras programa para poder conocer diferentes danzas folclóricas de nuestra amada Bolivia Estamos en el mes de octubre todavía, mes de muchas actividades folclóricas a nivel nacional, como es la Virgen de Rosario, también pasó la fiesta de Sica Sica, y nosotros te llevamos la mejor información de este Santa Cruz de la Sierra. Nuestras danzas folclóricas es algo de, de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, es algo que nos identifica, ¿no? Y, por lo tanto, la danza de hoy representa más a la zona andina, una danza autóctona que hasta hoy en día brilla con luz propia y es muy, muy disfrutada ¿no? y representada, eh, por diferentes fraternidades y conjuntos autóctonos. La danza que te presentamos hoy es la danza de la pinquillada. La pinquillada se baila en época de la lluvia y del florecimiento de los nuevos productos. Los habitantes quechuas del norte de Potosí agradecen a la madre tierra, Pachamama, con sus danzas y música interpretada por pinquillos hechos de madera y caña hueca. La pinquillada ya fue declarada patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional por la Cámara de Senadores y la normativa fue promulgada por el presidente Evo Morales. Esa manifestación cultural es propia de los municipios de Arapampa, Acacio, Caripuyo, Colquechaca, Chuquihuata, Chayanta, Ocuri, Pocoata, San Pedro de Buena, Toro Toro, Uncía y La pero también se interpreta en los departamentos de La Paz, Oruro y Chuquisaca. Y así de esta manera queridos amigos, conmigo será hasta el próximo programa, muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Madeleine y nos vemos con una nueva danza el próximo programa, Sea que todavía hay más de Alegría de mi Corazón. Después de ver estas bellas imágenes que traspasa Alegría de mi Corazón, ¿qué más tenemos Franco? Exactamente, y para ello estuvimos cordiales saludos a todos lo que es eh, los integrantes más propiamente del Peña Restaurant Los Ausales que hace unos días atrás estuvieron de aniversario y en este restaurante eh, cada fin de semana se presentan diferentes actividades folclóricas del sur del país y más propiamente del Chaco Chuquisaqueño con este gran grupo como es Los Romanceros. Eh, mi nombre es Alfredo Aguirre Velázquez, es soy fundador y director del Grupo Romanceros bueno, esta noche presentándonos acá en los locales, teniendo local los Los bueno, el Grupo Romanceros ya tiene 16 años de vida hace 16 años que empezamos con estos proyectos somos 5 integrantes 4 que estamos ya más de 10 años, 12 años, 13 años en estos 16 años nosotros hemos, hemos hecho 5 cinco, cinco discos hemos grabado 5 discos ...con temas mayormente inéditos, temas, composiciones nuestras... Eh, ...casi en su, en su totalidad... ...tenemos un proyecto nuevo por hacerlo... ...ya que estamos casi a punto de arrancar... ...solo algunos detalles y, y, la, y la parte de, del tiempo también, ¿no?... ...entonces, si Dios quiere, noviembre, tal vez en diciembre... ...empecemos de no, eh, entrando de nuevo a, a un estudio, ¿no?... ...se dio esta oportunidad, entonces... Después de esto tenemos otra presentación en, eh, en Cochabamba, igual en, en un local así de prestigio, el 10 de noviembre. Luego tenemos la posibilidad de ir a La Paz también. Y estamos allí, ¿no? O sea, como les decía, con el tiempo que tenemos así disponible, haciendo música siempre. Bueno, un gran saludo para todo, lo, para todo el equipo de Ayala y para todos los, los, nuestros seguidores que, que están a, todo, a, a lo largo y ancho de nuestra, querida, de nuestra querida patria. Un saludo de todo el grupo para el programa Alegría de mi Corazón. Somos Romanceros Bolivianos. <risa> corazón presente en cada una de las actividades folclóricas y culturales de este santa cruz ya nos encontramos en la zona de Guaracachi, cuarto anillo en el local los nietos de oro sede de los residentes y caciqueños donde se lleva a cabo el acto en recibimiento a nuestra virgencita del carmen por el nuevo preste mayor del año 2019 en un momento más estaremos conversando con los encargados de esta bonita fiesta este bonito recibimiento con fe y devoción a la virgen del carmen y nosotros te dejamos con estas bonitas imágenes Ya nos encontramos en el local en los, de los residentes y caciqueños ya con el responsable de esta bonita fiesta, con los precios, tenemos el honor ...y el gusto de poder estar y conversar con ellos... ...para que nos comenten qué actividades se vienen... ...con el señor Armando López y su señora Candelaria... ...en la que son los prestes 2019 de la Virgencita del Carmen... ...coméntenos, se ha recibido con mucho amor, fe y devoción... ...a la Virgencita del Carmen. Muchas gracias por uh, su visita... Eh, ...gracias también agradecer a todos los devotos... ...que hoy en día se están presentando, poco a poco están llegando... ...y bueno, ayer nosotros respectivamente nos ubicamos en domicilio particular del compadre Eddie Adubiri para hacer el respectivo recojo de nuestra mamita del Carmen hacia mi domicilio. Una vez allá hemos compartido un momento, gratos momentos con la gente de nuestra fraternidad que nos acompañaron, pero ahora estamos haciendo una misa de bienvenida y un agasajo de bienvenida a nuestra mamita del Carmen, como debe ser. Nosotros como Fraternidad Central Cultural Sica Sica, estamos ...súper, súper contentos, toda esta mi gente, todos mis fraternos han venido... ...inclusive ahora están llegando danzas livianas para rendirle pleitesía a la mamita del Carmen... ...en esta su bienvenida a nuestra fraternidad como preste mayor 2019. Claro que si sí, todo con fe y amor a la Virgencita del Carmen, de seguro nos irá muy bien a todos, ¿no? A todos, un mensaje que quiera darle a nivel, había ya a nivel nacional el programa Alegría de mi Corazón... Eh, a los nueve departamentos También de manera internacional Mediante el FEIS eh, Quisiera darle un mensaje A todos los folcloristas Quizás devotos De la Virgencita del Carmen Sí eh, Bueno Primero que nada Esta es parte de nuestra cultura Nuestra devoción Nuestra fiesta Nuestro folclore Y en los cuatro puntos cardinales Hacemos fiesta Hacemos cultura Y tenemos esa devoción con madre Así que Santa Cruz Hoy por hoy ya se ha convertido en un ícono más, tenemos una gran entrada, que es la entrada de los paseños en el mes de julio, tenemos una gran patrona a la cual veneramos, que es la mamita del Carmen, y estamos acá ahora para seguir haciendo historia juntamente con esta fraternidad y con la asociación comadre. Claro que sí, mil felicidades de parte del, del programa Alegría de mi Corazón y del canal Avia Ayala. Éxitos para esta gestión, señor Armando López. Y vamos a estar en diferentes actividades también con ustedes y con su esposa, canela Luna. Mil felicidades de parte del programa. Y esto ha sido así para Alegría de mi Corazón. Y vaya al Corial, saludo a los nueve departamentos como también a sus diferentes provincias. Maribel. Así es, Franco, viene usted que nunca se olvida de los saludos para nuestros amigos porque ellos siempre esperan ¿no? los saludos eh, para ellos. Por eso es que también eh, nos escriben y nos dicen, se contactan a través de las redes sociales que es la página de Facebook de Alegría de mi corazón había yala bueno esta vez nosotros estuvimos presentes en el festival de Caporales y Cinco usted cuenta Franco ya yeah. nosotros fuimos ahí que eh, se realizó en el coliseo de la zona del Alto San Pedro <música> Bienvenidos al tercer festival nacional de Tinku y Caporal desde el oriente boliviano donde se está desarrollando la muestra más importante de dos de las danzas que son patrimonio de Bolivia tanto el Tinku como el Caporal Pueden observar ahora mismo en una presentación de Caporales dos jornadas intensas, la primera de clasificación y hoy donde estamos viviendo la gran final en Santa Cruz de la Sierra Agradecemos la gran convocatoria de todo el país, delegaciones de los nueve departamentos y bueno, para que vean ustedes cómo dentro de nosotros mismos en nuestro país, en nuestro territorio nacional, no tenemos fronteras, adoptamos perfectamente, nos involucramos y además anhelamos siempre el hecho de estar más unidos todas las veces que convocamos a este tipo de acontecimientos de certámenes nacionales. Que viva el Tinco, que viva el Caporal, que viva Bolivia. El pasado sábado 21 de octubre se llevó a cabo la entrada folclórica Bolivia Baila en la Argentina organizada por los residentes bolivianos que se desarrolla en el centro metropolitano de Buenos Aires donde participaron más de 10.000 danzarines con mucha alegría y bastante colorido en los trajes. La gente disfrutó de esta entrada donde también participaron los argentinos. Dicha entrada se realiza desde el año 2009 hasta la actualidad, donde también hubo la participación de la ministra de Cultura Vilma Alanoca. Como es de costumbre, había ya la televisión comprometido con el folclor y la cultura. Hizo la transmisión desde el vecino país para todo el territorio nacional y a través de las redes sociales para el mundo entero. y vamos a probar esta rica tzita, grande extraordinaria Desde el programa Alegría de mi Corazón le hacemos llegar un cordial saludo a todo nuestro compatriota que difunde nuestro folclor nacional y en especial a los organizadores. Hola queridos amigos, soy Alex Lima, director de la agrupación Doble Vía. Un saludo especial para toda Bolivia y toda mi gente que está en el mundo. Eh, les vamos a presentar este corte junto a nuestros amigos de Yactaimanta. Doble Vía, y Yactaimanta, eh, dueña de mi corazón. Que suene matracas, que suene. Recordarás, recordarás, recordarás cuando yo te conocí Solo sueño con tu amor, necesito tu calor Quiero tus besos, esa pasión dueña de mi corazón Solo sueño con tu amor, necesito tu calor Quiero tus besos, esa pasión, dueña de mi corazón. Mi morena linda, hermosa, te veré al amanecer, bailando la morena. La niña siempre te amaré. Pa, pa, pa, pa, pa, mi morena linda, hermosa, te veré al amanecer, bailando la morena. Espero que hayan disfrutado de este bonito programa que te llevamos con mucho cariño y, por supuesto, en cada miércoles a esta hora. Nos encanta realmente, amigos folcloristas, de transmitirle todo lo que sucede aquí en Santa Cruz. Lo hacemos con mucho cariño y también al próximo programa vamos a tener muchísimo material para mostrarle. Y no te olvides, te hago la invitación para, eh, por supuesto, escribirnos a través del WhatsApp que aparece en el pie de pantalla y nosotros con gusto estaremos en tus actividades. Un agradecimiento infinito a las empresas quien ponen la confianza en este programa folclórico Alegría de mi Corazón. Sin más que decir, te hacemos la invitación. ¡Hasta un próximo programa! Eres mi amor,